La memoria virtual, ¿es la memoria virtual lo mismo que la Swap? No, la Swap es un componente de la memoria virtual, tanto como lo son la RAM, la unidad de almacenamiento y los procedimientos para manipular de forma totalmente fiable los datos que estén fluctuando entre uno y otro dispositivo físico. Para explicarlo más claramente, para que se pueda activar o utilizar la memoria virtual, debe existir una RAM, un medio de almacenamiento con un sector Swap en él y un método que permita que los datos en forma de bloque del área swap en el medio de almacenamiento, pasen a ser páginas en la RAM y viceversa. Por lo tanto, hablar de memoria virtual no es lo mismo que hablar de swap. La memoria virtual, para el sistema operativo y los programas, es una representación lógica y a su vez ampliada de la memoria física o RAM. Es utilizada también para ocultar o enmascarar la información que está en la memoria real del sistema. También extiende como estamos explicando, la memoria disponible del ordenador, almacenando las partes inactivas del contenido de la RAM en un medio de almacenamiento. Cuando se requiera ese contenido, lo recuperará nuevamente en la RAM y así sucesivamente. La memoria virtual crea la ilusión de un espacio de direcciones de memoria completo y ordenado, facilitando la optimización de los datos.